suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Santos Laguna recupera dos jugadores para el duelo frente a rayados. El conjunto de Santos Laguna, comandado por Guillermo Almada dentro de la Liga MX, recupera dos jugadores importantes para su duelo frente a rayados de Monterrey para la jornada 10 de este torneo de apertura 2021. Sobre los jugadores lesionados, Ayrton Preciado podría jugar en el equipo el próximo domingo y Eduardo Aguirre estaría en la banca frente a Rayados, mientras que a Carlos Acevedo aún le restan entre 3 y 4 semanas de recuperación, fue el mensaje de la directiva. En la reunión con los medios de comunicación, la directiva de los laguneros destacó que los jugadores Eduardo Aguirre y Ayrton Preciado, que se encontraban lesionados, ya pueden ser tomados en cuenta por su estratega para el duelo frente a los Rayados. La misma directiva del Santos Laguna de Guillermo Almada destacó el avance de su guardameta Carlos Acevedo, asegurando que todavía estará fuera de circulación entre tres y cuatro semanas para volver a la actividad en este torneo Apertura 2021.